No hay nada que esté más cerca de la universidad que la propia universidad. La vila universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona está en el corazón del campus de Bellaterra, donde se encuentran casi todas las facultades de la UAB. Vivir en la universidad no solo significa ahorrarte gran parte del trayecto hasta tu facultad o las bibliotecas, sino también tener a tu alcance todos los servicios del campus restaurantes, tiendas, cajeros e incluso otras escuelas. A 10 minutos de la vila universitaria se encuentra el SAF, Servey de Actividad Física, un enorme complejo deportivo que cuenta entre sus instalaciones con campos de fútbol, baloncesto, tenis, squash, piscinas, sauna, jacuzzi y rocódromos, por ejemplo. Por vivir en la vila universitaria tendrás un descuento en la cuota mensual del SAF. campus de la Universidad Autónoma de Barcelona es inmenso. Por eso, el campus cuenta con cinco líneas de autobuses internos de acceso gratuito para todos los estudiantes. Gracias a este servicio, todas las instalaciones del campus están, todavía, más cerca de la vila. La vila está conectada con Barcelona y Sabadell, entre otras poblaciones, gracias al transporte público. La universidad, y por tanto la vila, cuenta con dos paradas de ferrocarril, una estación de renfe, autobús, bus nocturno, autocar y evidentemente, acceso por carretera. De esta forma, no lo tendrás difícil para encontrar el transporte que te lleve donde lo necesites, cuando lo necesites. La autónoma se vive mejor en la vila.